Comenzamos ya con el bloque 1, el diseño metodológico. Este bloque lo va a moderar la doctora María Luisa Zorrilla Bascal. Gracias, pues les pido por favor a los ponentes del bloque 1 si pueden pasar. Estamos completos, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por, por su presencia en este evento. Eh, como saben, bueno, yo soy una de las tres organizadoras, porque bueno, se si habló que somos dos cuerpos académicos, pero en realidad somos tres personas quienes hemos eh, iniciado y venido empujando todo esta, este evento, entonces bueno eh, de hecho entregó el, el reconocimiento una de las organizadoras, es la doctora Ofmara Zúñiga, ella y yo estamos en el mismo cuerpo académico, en, en el cuerpo académico de redes de aprendizaje y también está la doctora Alejandra Terrazas, y ella representa al cuerpo académico de la Facultad de Nutrición, entonces bueno pues eh, vamos a dar inicio a este bloque, el formato es eh, Tratamos de que fuera un formato eh, pues informal, eh, en donde cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para dar su presentación. Eh, les cuento que todo el evento está armado con base en el índice de un libro que estamos preparando, porque curiosamente este proyecto inicia como un libro. Nuestro, nuestro interés primero era hacer un libro acerca de diferentes eh, ángulos, de diferentes perspectivas metodológicas, y nos parecía interesante pues ver desde, desde las ciencias de la salud, desde las ciencias exactas, desde las ciencias sociales, porque realmente en esto de las aproximaciones metodológicas hay una variedad muy amplia. Entonces les digo, empezó como un libro, empezamos a invitar a diferentes colegas por su, por su nivel de experiencia, por su conocimiento en diferentes áreas, empezamos a conformar un libro con diferentes secciones y después se presentó la oportunidad de plantear ese libro como, como un proyecto en una convocatoria con ACID pero los términos de la convocatoria planteaban pues que fuera un evento, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer el evento eh, con el mismo eh, estilo, con la misma lógica del libro y eh, pues al obtener el apoyo de Conacito, tenemos el apoyo para el evento y también para el libro. Entonces realmente todos los que están asistiendo a este evento, pues están viendo el preview de nuestro libro que esperamos salga eh, a principios del año que entra todos nuestros ponentes o la mayoría de ellos son autores dentro del libro y los diferentes bloques están organizados en la misma lógica del libro. Entonces, el primer bloque que, que destinamos para este el día tiene por título el diseño metodológico y voy a dar lectura a los nombres de las ponencias y los ponentes y el orden en el orden en que, en que van a presentarse. Vamos a empezar con la ponencia del doctor... Martín Mauricio Bretón de la Loza, que lleva por nombre el desarrollo de las competencias metodológicas en el posgrado. Después vamos a seguir con la de la doctora María Alejandra Terrazas Meraz, que es la construcción del capítulo de métodos. Después continuamos con el doctor Anselmo Torres Arismendi, con una ponencia con el título La elección de un método de investigación cualitativa. Después la doctora Susana Salazar Piña, con diseño, validación y aplicación de cuestionarios y por último cierra la doctora Olín Celeste Martínez Ramírez con metodología de investigación en proyectos realizados en laboratorio entonces como pueden ver tenemos un abanico de posibilidades de lo que es el diseño metodológico entonces bueno pues bienvenidos todos los ponentes antes de cada una de sus ponencias yo voy a presentarlos van a disponer de 15 minutos yo tengo unas tarjetas muy discretas que voy a mostrar cuando falten cinco minutos, que es la verde, les voy a mostrar la tarjeta para, para que administren su tiempo, cuando queden dos minutos les voy a mostrar una tarjeta amarilla y cuando el tiempo se agote voy a mostrar una tarjeta roja para que tratemos de, de mantenernos a tiempo con el programa. Entonces, bueno, voy a proceder a presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Martín Mauricio Bretón de la Loza. Voy a leer una breve reseña curricular. Él realizó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana, Guam Xochimilco, y posteriormente ingresó a la licenciatura en nutrición en la Atlantic International University en los Estados Unidos. Obtuvo el grado de maestro en nutrición con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria otorgado por la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, ubicada en la ciudad de Valladolid, España. El doctor concluyó su formación profesional al obtener el grado de doctor en proyectos en salud y nutrición, título emitido por la Universidad Internacional Iberoamericana. Actualmente el doctor Betón dedica la mayor parte de su tiempo a la docencia e investigación de la nutrición en la Facultad de Nutrición de la UAM y trabaja en la publicación de un modelo metodológico para el desarrollo de competencias clínicas básicas de los estudiantes de la licenciatura en nutrición. Entonces, sin más... Eh, antecedente pues le, le doy el micrófono si gusta buenos días a todos eh, esta esta charla y esta participación la agradezco infinitamente al comité organizador, a mis compañeros de, ahora aquí de, de la facultad para, para mí es un privilegio poder mostrar algo para ustedes ¿no? eh, voy a tratar en 15 minutos de transmitirle la experiencia de lo que significa este eh, un posgrado y el compromiso que esto representa de ustedes como alumnos y nosotros como ahora sus, sus, sus profesores. Bueno, eh, también aquí aparece la, la doctora eh, Sonalí eh, Carranco Gómez, quien es coautora de, con un servidor del capítulo que mencionaba eh, del libro de la, la doctora Bascal, que tenemos el privilegio de compartir para ustedes. Les puse esta eh, frase de Seneca, eh, dice que ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde va. ¿Sí? grábenselo porque esta se va a responder al final de la ponencia y entonces ¿por qué empezamos con el pensar, decidir, pensar? ¿No? cuando terminamos la licenciatura dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? voy a estudiar un posgrado y entonces ¿no? tenemos que decidir eh, qué vamos a hacer pero antes de eso tenemos que pensar ¿por qué les pongo esto? porque pensar es un proceso mental deliberado, o sea, nadie les pone una pistola para que, piensen y decidan ¿sí? voluntario y automático ¿sí? y, y como dice ella que es un ejercicio del raciocinio, y con quién tiene que ver pues con nosotros, ¿no? que provee la capacidad de elegir el curso de nuestras acciones, solo uno pero también admite eh, diferentes alternativas ¿Ya a qué voy con esto? eh a lo largo de 25 años de dedicarme a dar clases, eh, y ahora que me invitaron a, a, a dar la ponencia, dice, ¿cómo enseñarle a los muchachos a desarrollar las competencias? Y ahorita lo vamos a ver, para estudiar un posgrado. Y, de, y decía yo, ¡as! en bonito lío me metí, ¿no? Bueno, primero, ¿por qué tenemos que tomar decisiones? ¿O para qué? Pues para lograr algo, ¿no? cuando ustedes van a estudiar un posgrado y le dicen ay doctora Celeste quiero estar con usted o con doctora Azucena quiero estar con usted ya lo pensaste bien ¿Sí? y nos, aquí están nuestros alumnos no nos van a dejar mentir ¿no? tienen que decidir para llegar a un medio es decir, a terminar un posgrado a convertirse en, en maestros o doctores ¿no? pero no es fácil, ahorita van a ver y luego esto se inicia con un problema ¿qué posgrado voy a estudiar? ¿dónde lo voy a estudiar? qué voy a hacer, qué línea de investigación, etcétera, etcétera. Y eso, ¿no? una vez que tienen ya resuelto qué van a estudiar, entonces establecemos una solución ¿no? para ese problema. Pero ahí no acaba todo. Chequen. De repente dicen, voy a estudiar un posgrado. Ah, pues qué padre. ¿Pero saben lo que eso implica? Porque la investigación duele, aburre, aísla, sangra, ¿sí? Y, y no me van a dejar mentir, andan en la Georgia, ¿no? Todos, a, vamos a sacar las chelas y todo. Y tú, no, pues tengo que escribir, ¿no? Pero vamos al decir, no, pues es que le tengo que entregar a la doctora los reportes mañana. Pero en la familia, pues con la pena, ¿Sí? Y luego tienen que estar haciendo horas pompa ahí, horas, ¿no? Por eso les digo que hay que pensarlo bien. Y entonces me permití traerles aquí para mis compañeros de educación, lo que dice el maestro de Delors, ¿no?, que con los eh, saberes, los cuatro saberes famosos, ¿no?, aprender a conocer y decía la doctora Costa hace unos momentos, ahora con las redes sociales pues ya la interacción es nula, ¿no?, no se conoce uno, tenemos imágenes distorsionadas de lo que somos, entonces, este principio se está perdiendo. Después, ¿estos nos, ¿se acuerdan de nuestro nuestro secretario de educación?, aprender a leer, ¿no?, aprender a aprender, pues tenemos que aprender a aprender, aprender a trabajar en equipo a tra aprender a trabajar en equipo, en entornos colaborativos ¿no? y qué es lo que pasa cuando hacemos los equipos de investigación, ay no, yo con él porque es mi cuate cuando ustedes estén, estén fuera en, en el ámbito laboral, eso no va a suceder ¿sí? y si no tienen esa competencia, están fuera de contexto para poder trabajar luego aprender a hacer, estamos vinculados con la actividad profesional yo no les puedo enseñar algo que no sé hacer y ustedes, la maestría y el doctorado son docencia e investigación entonces si ustedes no saben ejecutar no saben eh, buscar información no saben escribir ni tienen dificultad con los idiomas pues cómo les van a enseñar a sus estudiantes ¿Eh? aprender a vivir juntos no No pueden ser Ay, no, yo no me llevo con pancha porque no, no ella está fit y yo estoy mal no, espérenme eso, eso no, no tiene nada que ver si tenemos que aprender a trabajar en equipo, a colaborar ¿para qué? para poder ser eficientes en, en, en la metodología de la investigación y ahorita lo van a ver con, con mis compañeros todo lo que representa entonces eh, el descubrimiento del otro forzosamente empieza con el descubrimiento de nosotros mismos ¿no? y tienen que aprender a gestionar su tiempo pero, ¿cómo hacemos eso? ¿alguien se ha puesto a pensar? ¿No? y luego tenemos que aprender a hacer ¿no? que es un principio fundamental de la educación es un principio fundamental y vean ustedes, la educación debe contribuir al desarrollo global de un individuo cuerpo y mente inteligencia, sensibilidad sentido estético eh, espiritualidad y algo muy importante, ¿no? Responsabilidad individual. ¿Y a cuántos de ustedes dicen tienes que entregar el trabajo mañana la doctora Susana necesita los reportes? Y están en la Georgia, ¿no? Y a las 3 de la mañana están como locos haciendo las cosas. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuestras competencias metodológicas para la investigación. Responsabilidad. Y lo que... Le decía yo por ahí a la doctora Carranco, platicábamos al maestro de Lorz, se le olvidó este, ¿eh? querer hacer, si ustedes no quieren hacerlo, no hay poder humano que los haga ejecutar las tareas que tienen por emprender para desarrollar un posgrado Y bueno, vamos a ver dos definiciones, es decir, rapidísimas, hay muchísimos autores, yo tengo alrededor de 400 artículos con diferentes posturas, ¿no? sobre competencias investigativas. Pero eh, el doctor Banderas este, Gutiérrez, eh, desde su muy particular punto de vista, dice que el desarrollo de competencias reper, repercute en las modificaciones organizativas como consecuencia de la autonomía del proceso de aprendizaje de los implicados. O sea, usted. ¿sí? Dentro de los percibeles de egreso, y esto... No me van a dejar mentir mis compañeros. Nosotros esperamos que cuando llegan de la licenciatura los muchachos e ingresan un posgrado, ya deben de llevar esto, ¿no? Algo tan sencillo como saber leer y escribir. Y cuando llevan los talleres de lectura y redacción dicen, ¡ay, qué flojera! No, etimologías grecolatinas, no, no, qué flojera. Pero cuando llegan un posgrado ven que este es el pan nuestro de cada día. Escribir y leer. Entonces, resulta muy importante eh, mencionar que el posgrado es considerado la cúspide, fíjense bien, la cúspide en cuanto a los procesos de formación académica. ¿Sí? Con esta óptica, eh, el doctor Reinaga y colaboradores, Cardoso, convergen y, y, y les queda claro que el posgrado es la, virtu la virtual preparación metodológica de lo que van a hablar mis compañeros en unos momentos ¿No? el desarrollo de la misma y establecer los, los, los enlaces entre los sectores sociales ¿no? para desa tener desarrollos tecnológicos, innovadores y novedosos ¿o me equivoco? y entonces ¿qué entendemos por una competencia investigativa? nos vamos a ir rapidito se refiere a la, en esencia a la aplicación de conocimiento práctico a través de habilidades físicas o estándares de desempeño esperados según normas y calificaciones esas son las competencias investigativas ¿no? aquí les pongo lo que hay publicado, las, eh, todas las competencias, esto lo podemos checar eh, en el libro y se los dejo ahí nada más para que lo tengan y ahora aquí viene la pregunta ¿cómo las desarrollo? ¿qué herramientas puedo utilizar para desarrollar estas competencias investigativas y puedan dar el siguiente paso ¿no? y ver la metodología de la investigación, el manejo de datos y todo, fíjense lectura constante y manejo de información Sí, dígame quién de nosotros ¿no? lee diario levante la mano ¿verdad? y les acaba de decir la doctora Costa que ustedes en el Facebook bueno entonces ahora tenemos que ser más selectivos ¿no? y hacer un análisis crítico de lo que estamos leyendo y necesitamos buscar los autores, qué hacen, qué dicen por qué, porque no todos siempre van a tener la razón no y entonces eso a nosotros nos ayuda a, a, a tener un parámetro y un, un contexto mucho más preciso de lo que queremos saber y luego jerarquización y eh, organización de grandes eh, cantidades de información. Díganme un método que conozcan para hacerlo. Uno. Y que lo apliquen. De jerarquización de información para más, grandes manejos. Porque ahora lo que hacen los chavos, llegan y toman fotos a, a, a las diapositivas de las doctoras, ¿no? Ah, qué chido. Y el ejercicio del de, raciocinio, por ejemplo, el método Cornell que lo hizo el doctor Walter Pau, que se utiliza en la Universidad de Cornell, en los métodos de investigación, es un método que eh, un servidor de ustedes y mis compañeros de trabajo pusimos en operación en la Facultad de Nutrición para una materia clínica, donde eh, los muchachos tenían que hacer eh, sus apuntes a través de este sistema, y esto les proporcionó una herramienta enorme para poder identificar cómo hacer preguntas, cómo centrar una discusión, cómo hacer aportaciones propias ¿no? y les hice este diagramita miren lectura ¿sí? análisis de la lectura lectura crítica ¿no? escucha activa porque ese es otro, están hablando los profesores y se les están diciendo y ustedes están en otra cosa, menos donde deberían que es escuchar lo que están diciendo ¿sí? luego estrategias de elaboración de organización o sea, ¿cómo le voy a hacer? chequen, eso se llama pensamiento crítico, reflexivo sin, eso, sin la lectura y el análisis crítico según los teóricos pues no podemos tener pensamiento crítico y reflexivo, ¿por qué? porque me van a decir como uno de mis maestros, si tienes una ignorancia enciclopédica, sí, no sabes nada de todo entonces hay que leer muchachos del ¿No? el tema que ustedes eh, estén trabajando Luego, la toma de notas, ¿no? ¿Cómo tomamos las notas? Pues mapas mentales, este, en mapas conceptuales, y les preguntaba yo a mis alumnos, a ver, dime, ¿cuáles son las reglas de los mapas mentales que ¿Eh? Y esto ya lo deben de traer, entonces, esto es importante, miren, este es un ejemplo del sistema Cornell, de cómo se utiliza la información, cómo se debe jerarquizar… Y si ustedes lo ponen en práctica, incluso hay tutoriales, como decía la doctora Costa ahí en YouTube, y ahí pueden ver todo, ¿no? Afortunadamente tenemos ahora los medios digitales. Entonces, esto, con lo que acabamos de ver, que es el uso y aplicación de las técnicas de la información y la comunicación, pero sensato, aplicado al estudio, porque no sé si vieron la, la, la diapositiva de, de la doctora, donde decía que el estudio en línea es menos del 42% lo utilizan para Facebook, para comprar, para esto, pero para estudiar, muy pocos, ¿no? Entonces, y la gestión de tiempo, ¿no? Entonces, todo esto que les platico nos va a dar una actividad mental sistemática con la posibilidad de eh, evaluar y comprender la información, discernir, tener el pensamiento crítico, ¿no? Y esto nos va a permitir el desarrollo de competencias metodológicas para que ustedes cuando deciden estudiar un posgrado y concluir, no acaben así. ¿Sí? Y, como dice eh, Seneca, ahora sí sabemos hacia dónde debemos ir. estamos de acuerdo Y esto lo pueden ver en el capítulo que próximamente se va a editar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor eh, Martín Mauricio Bretón y que además se eh, apegó en forma tan escrupulosa al tiempo que hasta le sobró como minuto y medio, muchas gracias. Entonces, bueno, pues como pueden ver el, el capítulo del doctor va a estar muy interesante porque realmente hace una, una revisión eh, de estas competencias que se requieren para los estudiantes en el posgrado, entonces lo, lo leeremos con mucho interés. Y vamos a, a pasar a la ponencia de la doctora María Alejandra Terrazas Meraz, que lleva por título la construcción del capítulo de métodos. Es ese, ese capítulo que en las tesis llaman el capítulo metodológico, que bueno que está aquí la doctora Adelina Redondo, porque siempre es todo un tema, si debe llevar o no capítulo metodológico la tesis, pero bueno, ya llegará el momento de escuchar a la doctora Redondo. Ahora vamos a escuchar a la doctora Terrazas y entonces voy a leer brevemente su semblanza curricular. Ella obtuvo el doctorado en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en Epidemiología y la maestría en Ciencias de la Salud con área de concentración en Salud Ambiental en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública y tiene la licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco ha colaborado en proyectos de investigación multidisciplinarios teniendo a su cargo la organización de los métodos y la coordinación del levantamiento y procesamiento de la información, así como la publicación de artículos y la presentación de los resultados de investigación en diversos foros, tanto disciplinares como metodológicos. Su interés es continuar estudiando fenómenos relacionados con la metodología, los procesos bioestadísticos en diversos proyectos multidisciplinarios y de igual manera se interesa en la docencia a nivel superior, tanto en licenciatura como en posgrado entonces, pues, adelante igual, tenemos 15 minutos y vamos a mostrar estas discretas tarjetas llegado el momento para mantener el, el programa a tiempo, gracias Muchas gracias María Rita. Muchas gracias a todos por su asistencia realmente ustedes este, dignifican todo nuestro trabajo que ha sido arduo bueno, me toca la. Eh, no me toca. De elegir escribir el capítulo sobre la construcción de los métodos en las tesis, en los proyectos de investigación, aún cuando tengo amigas que están en contra de ella. El objetivo de este capítulo es explicar la información que debe de integrarse en el apartado de métodos de un protocolo de investigación e incluso en una tesis o en un informe de investigación. Entonces En este capítulo yo pretendo dar una guía, bueno mi coautora y yo pretendemos dar una guía eh, de cuáles son los apartados que ustedes deben incluir en ese capítulo de métodos. Entonces realmente esperamos que sí sea funcional y que sea claro para que no nos cueste tanto trabajo incluir toda la información que debemos eh, eh, aportar cuando nosotros estamos escribiendo un protocolo de investigación. Eh, el protocolo de investigación, pues eh, todos los aquí presentes, bueno, los que están estudiando o los que ya estudiaron saben que más o menos lleva estos apartados. Depende mucho, por supuesto, de la institución en la que estudiamos, de los métodos que estamos trabajando, del tipo de investigación que este que estamos haciendo ¿no? o que pretendemos realizar eh, los antecedentes el estado del arte es una parte pues fundamental del protocolo ¿verdad? y de ahí van a partir el capítulo de métodos ¿no? O sea, nosotros también necesitamos saber qué han hecho otras personas para que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer el planteamiento del problema o la pregunta de investigación que por supuesto debe guiar el camino de todo el proyecto de investigación la justificación, los objetivos, la hipótesis, los métodos, el cronograma de actividades, los recursos y las referencias bibliográficas son el, el contexto en el que nosotros vamos a escribir ese capítulo de métodos, ¿cierto? Eh, los objetivos de investigación eh, son fundamentales de ser tomados en cuenta cuando nosotros queremos escribir el capítulo de métodos porque si no tenemos claro lo que queremos hacer, pues obviamente no vamos a saber cómo lo vamos a hacer. ¿no? Entonces, el objetivo general tiene que ser indicativo de qué queremos hacer, en quién queremos trabajar, cuándo, dónde y en algunos casos, algunos autores sugieren que también se ponga el para qué, porque así en el objetivo estamos eh, incluyendo todo aquello que vamos a escribir en el protocolo y el para qué pues es justamente la justificación de nuestro, de nuestro proyecto de investigación y después nos dicen tienes que incluir tres objetivos específicos, bueno uno dos, tres, cuatro, cinco ¿no? algunos ponen ocho pero bueno, eso depende de cada investigación aquí en el objetivo específico nosotros decimos qué queremos hacer qué información queremos obtener ¿Qué actividad vamos a realizar y cómo? Es importante poner el cómo, de una manera breve, muy sintetizada, pero decir cómo vamos a lograr eso que estamos diciendo que queremos hacer. Entonces, los objetivos son la guía absoluta de nuestra metodología. ¿sí? El capítulo de métodos debe de estar fundamentado en los objetivos de investigación. Otra, otra condición que debemos tener para poder escribir el capítulo de métodos es que ya tengamos establecida una coherencia en todo nuestro protocolo, ¿sí? La coherencia debe empezar desde el título. Las palabras que decimos en el título con las que explicamos qué es lo que estamos queriendo investigar, deben también estar incluidas en nuestra pregunta de investigación y la pregunta de investigación debe darle sentido también a, lo, a los objetivos entonces muchas veces eh, bueno en algunos, eh, en algunos textos como ese del Hernández Sampieri nos dice puedes utilizar las mismas palabras en la pregunta, en los objetivos y en la hipótesis ¿Sí? y hay algunos otros autores eh, en el área de la salud que son pues, la mayoría de los libros que yo he tenido alcance es eh, el, el Polit el Rosner, no, diferentes este, a, autores que sí dicen, sí debemos incluir las mismas palabras, sí, las mismas variables, pues a final de cuentas van a ser nuestras variables de estudio. Entonces, las mismas palabras deben existir en la pregunta, los objetivos e hipótesis y debe ser lo que nos dé la claridad al título, ¿de acuerdo? Y esas palabras, pues van a guiar todo el capítulo de métodos. Entonces, este es un resumen de lo que debe de llevar el capítulo de métodos. Por, por supuesto, espero que todos los estudiantes de posgrado aquí o de estudiantes de licenciatura les, les tomen una foto a la diapositiva, ¿verdad? Ya les estoy viendo. Entonces, ¿por qué? Porque estos apartados no pueden faltar en un capítulo de métodos. Eh, el diseño de estudio. El diseño de estudio es un apartado en el que nosotros vamos a poner el paradigma de investigación y el diseño que vamos a, este, a conducir. La población, una definición de los participantes que vamos a invitar para hacerles las evaluaciones que vayamos a hacer, en caso de que sea por supuesto este, eh, investigación poblacional ¿sí? o, po, o eh, que nuestros participantes sean personas. Por supuesto, esta parte de la población también puede ser si estudiamos en veterinaria, no? puede ser en animales, también puede ser si estudiamos en laboratorio, pues van a ser los ratones o los, los cultivos, por supuesto, en el, en el laboratorio. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de población, sí en una generalidad hablamos de la gente que vamos a estudiar, pero también, dependiendo del tipo de investigación, pues aquí es donde vamos a escribir en quiénes o en qué vamos a hacer la investigación. La muestra normalmente es un cálculo que hacemos para ver de acuerdo a los antecedentes y a todo lo que ya nos dijeron este, los autores que hemos leído y que hemos consultado, pues en quiénes, eh, cuántas personas, cuántos sujetos o cuántas, cosas, cuántas células necesitamos para poder hacer el estudio que nosotros pretendemos hacer y alcanzar los resultados que esperamos obtener. Cuando hablamos de muestreo y criterios de inclusión, hablamos de cómo vamos a obtener que a esas personas, a esos sujetos, a esos animales o a esas células que estamos diciendo que queremos estudiar. Las variables o categorías sí debemos definirlas, debemos explicar cómo se van a medir, debemos explicar cómo se van a analizar y debemos y hay clasificaciones que ya existen y depende del área de estudio, es que se, se definen y se operacionalizan. Los instrumentos de medición, que es con qué vamos a medir lo que queremos medir. Entonces sí debemos de ser absolutamente claros en cómo vamos a obtener la información que queremos y aquí es donde la definimos y el análisis que no se alcanza bien a ver, pero son los procedimientos con los que vamos a trabajar todos esos datos que estamos diciendo que vamos a obtener. En la parte del diseño, tenemos que hablar del paradigma de investigación del que estamos hablando y del diseño. Entonces, dependiendo del diseño, del paradigma de investigación, pues van a ser los tipos de diseño que vamos a ocupar. En este caso yo les voy a hablar de investigación cuantitativa, pero existen en el paradigma de investigación cualitativa, pues otros tipos de diseño que ya nos los va a mencionar el doctor Anselmo en ratito. También podemos mezclar los, los paradigmas y podemos eh, hacer uso de otros. ¿no? Por ejemplo, aquí estoy hablando de investigación cualitativa, investigación cuantitativa, Mixtos y qué es otros. No? Bueno, pues hay muchas formas de obtener eh, nuevos conocimientos que no necesariamente tienen que eh, caber en un paradigma. ¿sí? Por ejemplo, en, en investigación cuantitativa, en cuanto es en, en el área de la salud, los diseños epidemiológicos pues pueden ser experimentales y pueden ser observacionales entonces nosotros debemos ser claros en qué paradigma nos vamos a encontrar y qué tipo de, de investigación queremos hacer y si queremos hacer estudios experimentales, pues sabemos que podemos hacer ensayos clínicos, pueden ser aleatorizados, pueden ser no aleatorizados ciegos, dobles ciegos entonces mientras más eh, mmm, Mientras más apellidos tiene este tipo de ensayo, pues por supuesto es más complicado realizarlo y, este, y, y bueno, los ensayos comunitarios que son un tipo de experimento también, pero a nivel poblacional. No tenemos el control absoluto ni individual de cada uno de los resultados, que, de las situaciones a las que vamos a, a enfrentar a los sujetos de estudio para hacerle el experimento. Los, los estudios observacionales pues están los estudios de corte, de casos y controles, los transversales y los ecológicos ¿sí? que son estudios en los que el investigador pues no va a tener eh, inferencia no va a poder controlar la parte de la exposición de la investigación ¿sí? en cuanto a la población y muestra, pues les decía que el cálculo del tamaño de la muestra, obviamente no les voy a explicar estas fórmulas ya en alguna clase se las he explicado a algunos y a otros, pues ya se las explicarán sus maestros de metodología o de bioestadística, de ¿no? Pero hay muchos cálculos de tamaño de muestra. No existe el cálculo de tamaño de muestra, ¿sí? Son muchas los, los, las operaciones que podemos usar y va a depender de lo que sabemos que queremos hacer, ¿sí? Entonces, depende del tipo de estudio que vamos a realizar, depende del tema del estudio, ¿no? O sea, no es lo mismo querer estudiar cáncer que querer estudiar diabetes, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, dependiendo de lo que queremos estudiar, va a ser el cálculo del tamaño de la muestra que elijamos para nuestro protocolo. Y ya dependiendo de ese tamaño de la muestra, pues ya veremos cómo es nuestra muestra, este, nuestro mínimo tamaño de muestra para poder realizar el estudio. Entonces, ya elegimos el tipo de muestreo y cómo vamos a buscar a la población que queremos incluir en nuestro estudio. Lo de las variables pues es enunciar qué conceptos básicos vamos a evaluar en esta investigación, lo, la vamos a definir, establecer un concepto para cada variable y eso va a depender tanto de lo que se conoce de ese concepto como de lo que entendemos y de, lo, de cómo lo vamos a manejar en nuestra investigación. La operacionalización tiene que ver, más que nada, con el cómo lo voy a medir. ¿sí? Entonces, qué número o qué dato voy a obtener al final del de método que estoy utilizando. Entonces, yo decido utilizar un indicador o un reactivo o una fuente este, determinada de información. ¿sí? Entonces, eh, el instrumento de medición es con qué voy a medir esas variables uh -huh. tiene que ser un instrumento de preferencia que ya sea validado, ya se haya validado y del que se conozca la validez y la especificidad de los instrumentos ¿sí? y finalmente el procesamiento de datos yo tengo que explicar con qué técnica voy a analizar los datos al final una vez que tengo los datos cómo pretendo obtenerlos los resultados. Entonces, yo aquí debo explicar antes, ¿sí? Antes se supone que si yo sé qué datos voy a obtener, sé cómo los voy a trabajar finalmente. Entonces, el, el, el apartado de análisis de datos debe de tener ya la conciencia, ya debe de estar con la conciencia de que voy a procesar una serie de datos, sean tres datos o sean cuatro mil datos, yo debo de explicar con qué procedimientos estadísticos. O con qué procedimientos analíticos se este, voy a, a obtener los resultados de los datos que ya obtuve después de un trabajo de campo, después de una lectura, después de eh, una serie de entrevistas, después de las actividades que yo tenga contempladas en el, dentro del protocolo, cómo voy a obtener los resultados para poder obtener nuevo conocimiento. Y bueno, es importante en este, en este apartado mencionar en, en el análisis cuantitativo, por supuesto en la investigación cuantitativa, es los niveles de significancia, de confianza y de validez de los instrumentos que tenemos este, para, para obtener los datos que vamos a, a trabajar. Bueno, gracias. También me atuve al tiempo. Bueno, pues muchas gracias a, a la doctora Alejandra Terrazas que también y como cronómetro terminó su presentación eh, este, este tema de cuidar el tiempo hago un anuncio muy breve en este momento es porque precisamente queremos que al final de las exposiciones quede un, un tiempo, un, un, un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios entonces si tienen preguntas si les han surgido dudas en estas presentaciones o surgen en las próximas pues les pedimos que mantengan sus preguntas en mente llegado el momento vamos a repartir unas tarjetas si es que todavía no tienen tarjetas para que nos hagan favor de, de pasar sus, sus preguntas entonces vamos a la siguiente presentación de este bloque que es eh, del doctor Anselmo Torres Arismendi eh, tiene el título La elección de un método de investigación cualitativa y voy a leer brevemente su semblanza curricular el doctor Anselmo Torres Arismendi es egresado del Instituto Internacional de Planificación de la Educación IP de París y de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. El doctor Anselmo Torres Arizmendi ha colaborado en el diseño e implementación de programas académicos en educación y de investigación educativa con instituciones como la UNESCO, la OEA, la OEI, entre otras. También ha colaborado con diversas instituciones educativas como la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, gobiernos de los estados de Nuevo León, Jalisco, Morelos, entre otros. Desarrolló proyectos de evaluación educativa de la reforma educativa para los estados de Nuevo León y Morelos, así como para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Actualmente es coordinador de investigación del Comité Norte de Cooperación con la UNESCO-AC y profesor titular C dictaminado de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 171 de Morelos. Entonces, pues le damos la bienvenida y vamos a seguir la misma dinámica y el mismo tiempo para esta presentación. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Y antes que nada, gracias. Tres cosas. Eh... Un agradecimiento por la invitación a participar en este libro y en este evento. Segundo... Eh, esta fue mi casa de formación inicial, Venado Forever. Y, claro, <ríe> aunque hoy pertenezco ya a la, a la UPN, y el reto es hacerlo en 15 minutos. Así que me voy a apurar antes de que me saquen las tarjetitas, ¿no? Porque, bueno. ¿Por qué, ¿Por qué hacer investigación cualitativa? Hoy en día se habla de si es un enfoque, si es un paradigma o qué carajos es. Ha costado mucho trabajo reforzar, el darle el nombre, el reconocerla. Y esto debido a que después de la Segunda Guerra Mundial, o de, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la investigación cuantitativa se utilizó específicamente para la producción de armamento. Después, se comenzó a utilizar todavía más para la planificación del bienestar social y entonces se convirtió como en el, en el camino principal para la evaluación del mismo. Pero obviamente, quienes estaban interesados en presentar una cara bonita de la realidad eran los gobiernos y las empresas. Es entonces que los sociólogos y los antropólogos de Estados Unidos, de Inglaterra, de, de Canadá, de Francia se comenzaron a ir hacia los lugares donde sucedían las cosas y donde estaban los problemas, acercándose a la gente y dándonos una realidad distinta derivada de los procesos de interacción y de observación y de conversación con la gente. Entonces nos daba una cara completamente antagónica a lo que nos daban las cifras y los números. Hubo entonces una etapa de crisis en la que los propios gobiernos comenzaron a presionar a las universidades para que no reconocieran la investigación cualitativa para que se dudara sobre su validez y entonces viene una presión de, de diferentes universidades a nivel mundial en la cual no es sino hasta los 80s y los noventas cuando se comienza a reconocer ya como un paradigma hoy también se le llama como un enfoque un ejemplo, hace cosa de siete años un tipo llamado Felipe Calderón vino aquí a, a, a Morelos y dijo se declara la cobertura universal de los servicios en salud en Morelos. ¡Viva, viva, bravo, bravo! Está Y además dijo una aberración tremenda, era estamos en Morelos en servicios de salud como en Europa, como en Bélgica, como en Holanda. No, parecíamos país, país de, tercer, de primer mundo. Eso decía la, la, la cobertura, es el 100% estaba IMSS, ISTE o Seguro Popular. Sin embargo, si nosotros vamos a uno de los hospitales públicos a ver cómo están siendo tratados los, los, este, los pacientes, qué problemáticas hay, qué, qué, qué, qué carencias hay, esa cara bonita que nos presenta el número viene a cambiar completamente a través de los testimonios y las interacciones. Por eso es que en muchas de las ocasiones la investigación cualitativa, viene sus reportes o sus informes viene representando hasta ciertamente una denuncia social. Entonces... Eh, me voy a enfocar en este momento a los métodos, hay quien los reconoce como técnicas, hay quien los reconoce como estrategias eh, y además quiero también reconocer eh, con mucho respeto a mis colegas que, que estamos en este ámbito de la educación, especialmente en la investigación, eh, sus eh, opiniones, ¿no? Porque y a veces caemos en muchas discrepancias sobre qué es un método, qué no es, qué es una técnica, para qué sirve. Eh, voy a dar mi perspectiva de lo que es y también respetando pues, lo que pudiera significar para todos, porque entonces caeríamos en una, en una batalla aquí de, de conceptos y significados. Eh, a lo largo de 10 años de estar um, trabajando en investigación cualitativa con estudiantes de posgrado y licenciatura hoy en día en, en, en la UPN, en, en educación, eh, me he percatado de que hay una gran confusión sobre los métodos que hay. Es decir, me he encontrado con estudiantes o con colegas que me dicen, pues yo, quiero, yo estoy haciendo una investigación, una acción, pero con, con un poquito de etnografía. ¿no? Espérame, espérame, espérame, ¿Cómo? o haces investigación, acción, o haces etnografía, ¿no? o uno u otro, porque cada método representa una vía para llegar a la construcción propia del conocimiento. Entonces, en ese tenor, cuando me invitan a, a participar en este libro y en este evento, mi primera opción inmediata, automática, fue vamos a hacer algo que clarifique cada uno de los siete métodos muy rápidamente, de manera que podamos hacer algunos tipos de observaciones muy precisas para no caer en esas confusiones, ¿no? Bien, entonces ya más o menos hablé… Está esta cosa? El enfoque cualitativo, paradigma, enfoque, como ustedes le quieran llamar, es aquel que nos permite acercarnos a una realidad, a una realidad viva. Ahora que escuchaba a la, a la doctora Tania, eh, me llamaba la atención, comentaba yo con, con la maestra Dalila de la Salle, este, le digo, oye, pues entonces ocho horas al día estamos pegados en las redes, ¿verdad? ocho horas estamos, estamos dormidos, ocho, ocho horas estamos en la vida real. Entonces, digamos que este tipo de investigación se hace en las ocho horas que estamos en la vida real, ¿no? Es decir, acercarnos a la gente, platicar con la gente, hablar con ellos, convivir, interactuar, lograr lograr lograr esa empatía que se tiene con los sujetos de un estudio para poder detectar qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y cómo viven ciertas circunstancias. Eso es el enfoque cualitativo, pues. Hasta ahora se conocen siete métodos, que son la fenomenología la etnografía, el método biográfico la investigación-acción, la etnometodología la teoría fundamentada y los estudios de caso uh -huh. bueno vamos a desglosar uno por uno antes de que me saque la tarjetita eh, la fenomenología, ¿qué es la fenomenología? generalmente vivimos fenómenos de manera colectiva y para todos y cada uno tiene significados diferentes, a ver un ejemplo muy rápido, hace dos noches tuvimos un chubasco impresionante en el cual en menos de seis horas cayó el agua que no cayó en toda la temporada de, de, de, del verano y cada uno de nosotros lo vivió de manera diferente, lo experimentó de manera diferente, hubo quien no se dio ni cuenta, pero hubo quien sí perdió sus coches, como en la zona habitacional de ahí de Flores Magón donde se inundó tremendamente. Entonces, cada quien tuvo una vivencia diferente respecto a un fenómeno de la naturaleza, lo vivió diferente, lo experimentó diferente y significó cosas diferentes. Hubo casas que se cayeron, hubo guardas que se cayeron, hubo coches que se perdieron, hubo quien perdió todos sus muebles. Para cada quien significó una cosa completamente diferente. Esto lo podemos trasladar al ámbito educativo, lo podemos trasladar al ámbito este social, Es decir, hay muchos fenómenos en esta vida diaria que a todos nos impactan, pero que lo vivimos de manera diferente. La fenomenología nos lleva precisamente a analizar cuál es el impacto de estos fenómenos sociales en cada uno, de, de, en una población X. En investigación cualitativa no hablamos de muestras, hablamos de casos pero casos que en un momento dado pueden ser inferenciables a gran escala esa es una de las pocas diferencias que, bueno, de las muchas diferencias que hay entre la cualitativa y la cuantitativa no hay un, no hay muestras como tal, hay casos uh -huh. bueno, entonces la fenomenología nos permite a nosotros analizar esos fenómenos un ejemplo eh, me encantó, fue un estudio que hicimos en tres estados en Nuevo León, Guerrero y Morelos en donde analizamos el abandono escolar por los chavos, vividos por los chavos del de nivel medio superior, donde encontramos chavos en una cantidad de acciones diversas, pero que, que esas acciones se habían derivado precisamente del abandono escolar en media superior. Prostitución, eh, trabajos el, eh, con el narcotráfico, eh, trabajos formales, ganando una tercera parte del salario mínimo, eh, trabajamos con jóvenes que estaban en, en Estados Unidos trabajando como indocumentados, es decir, cómo habían vivido antes, durante y después el abandono escolar acabamos de terminar también y en, también participó la, la doctora Alejandra Terrazas en la parte cuantitativa el estudio este de embarazo adolescente el, el diagnóstico de embarazo adolescente que hicimos aquí en Morelos donde logramos localizar más de 4000 chicas en las cuales vimos cuál fue su vivencia con respecto al embarazo durante la adolescencia con resultados tremendos tremendos prácticamente en este estudio estamos desmitificando el fenómeno de la, de, de, de, del embarazo adolescente, ¿no? O sea, ese fenómeno, ¿cómo lo, vi, cómo, lo vi, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo vivieron? El siguiente método es la etnografía. La etnografía nos lleva a analizar cómo vive una unidad cultural. Quizá uno... Eh, o, bueno, uno de los primeros, o bueno, unos de los primeros este, etnógrafos en el mundo, sin saber que eran etnógrafos, obviamente, eran estos frailes que venían de Europa y comenzaron a analizar cómo era el entorno cultural y aquel choque de las culturas que tenían las culturas indígenas versus las culturas europeas, ¿no? Y entonces comenzaron a escribir todo lo que estaban viendo, ya estaban haciendo etnografía, estaban teniendo una dimensión al campo, al campo platicaban con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo, una muy buena etnografía educativa es la que hace la doctora Termina Sandoval en el trama de la Escuela Secundaria en México. El método biográfico. No podríamos nosotros saber la vida de personajes que han cambiado la historia de la humanidad o de, cierto, de ciertas regiones, si no conociéramos del método geográfico. Es decir, a ver, eh, hay gente que como tesis de licenciatura, maestría o doctorado, han hecho la historia de vida de Rigoberta Menchú, por ejemplo, esta luchadora indígena incansable eh, guatemalteca, ¿no? Entonces, se hace la búsqueda, se reconstruye su historia, se reconstruye su trayectoria a través de sus testimonios y, de las, y o de las personas que las conocieron, ¿no? claro, siempre cuidando algunos eh, disque estudios, ¿no? estudios muy fake, <ríe> como eh, biografías no autorizadas de algunos personajes de la farándula, que definitivamente no son documentos científicos, debido a que carecen de, un, de, un, de una metodología propia y también de un marco teórico que justifique o que fundamente sus encuentros. Eh, el cuarto sería la investigación-acción. La investigación-acción quizás sea el método que mayormente transforma una realidad a la hora de hacer investigación, es decir, eh, si bien Lewin fue el primero que lo que lo planteó, Elliot lo traslada hacia la escuela, es decir, se detecta, es bueno, normalmente cuando se hace en la escuela es llevado a través de un profesor que hace una intervención educativa, Aquí tenemos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que son, son estudiantes de la licenciatura en intervención educativa. Su método por excelencia es la investigación acción, en donde tienen que detectar problemas en el aula o en la escuela y en conjunto con los estudiantes y con la comunidad escolar es que desarrollan un plan de intervención para la resolución de problemas. Si pudiéramos hacer una analogía, los demás métodos nos presentan una realidad como una fotografía. La investigación acción nos presenta, o es representada como si fuera una película, en la cual el investigador es parte de esa transformación. Uh -huh. Y es parte de una comunión o de una comunidad de aprendizaje en la cual tiene como eh, objetivo principal la transformación y la resolución de problemas, y ciertamente hasta con un enfoque de. Eh, emancipación la etnometodología es la representación de ciertos fenómenos o de ciertas aristas de la vida real a través de los discursos de manera general es decir, y, y bueno, esto se puede dar a través de la, de la grabación sobre ciertos eh, tópicos sobre, ciertas, sobre ciertos temas o bien se puede buscar información en periódicos, en revistas hoy en el internet uh -huh. entonces, ya me quedan dos minutos eh, bueno, la etnometodología nos ayuda, es conocida básicamente como el análisis del discurso. Finalmente, bueno no me faltan dos, eh, es la teoría fundamentada, diseñada por Glaser y Strauss y todavía hay un gran, eh, una gran discusión sobre si la, la teoría fundamentada es un método de investigación o es un método de análisis, porque ellos la desarrollan precisamente eh, por ahí de los sesentas, en los que ellos dicen vamos al campo, vamos haciendo observaciones, vamos haciendo preguntas y entonces eh, vamos haciendo una serie de categorías, subcategorías con codificaciones y entonces vamos dando respuestas a ciertas preguntas y la teoría surge desde abajo, se tiene que buscar una serie de, de fundamentos teóricos o bien diseñarlos para poder explicar lo que estamos encontrando. Pero, ojo, esto lo hacemos a la hora de hacer análisis en los otros métodos, también lo hacemos. Por eso es que hoy en día está todavía en discusión si el método de la teoría fundamentada o el método de contrastación de Glaser y Strauss es un método de investigación o ciertamente un método de análisis. Seguramente en los próximos años tendremos alguna definición al respecto. Y finalmente, el estudio de caso. El estudio de caso es la reconstrucción de un caso exitoso o un caso único, el cual se, se trae a la realidad, a la mesa de una investigación en la cual se reconstruyen todo lo que sucedió para presentarlo como un ejemplo, como una excepción, como una norma. Aquí puedo reconocer, por ejemplo, en la Universidad de La Salle, que tienen precisamente una modalidad de titulación en la cual el estudio del caso es uno de los métodos que más se utiliza. Hay también por ahí algunas discusiones sobre si es un método o un diseño importante, ¿eh? Es decir, ¿podemos llegar a pensar que se puede hacer una fenomenología con un, un diseño de estudio de caso? Claro que sí. Y seguramente en los próximos años tendremos alguna definición al respecto. Finalmente, eh, algunos estudiantes me han preguntado si hay algún tipo de instrumentos específicos para cada, para cada este, método. No. Los métodos tradicionales son los que tienen ahorita en la pantalla cuestionarios, entrevistas, grupos de enfoque observación, notas, notas de campo diario, entre otros, es decir en todos los métodos se utilizan estos estos instrumentos, en todos no hay ninguno que sea específico para cada uno eh, otro más eh, y esto también viene en esta confusión a veces que pudiera existir entre la cuantitativa y la cualitativa, eh, todos los métodos este, de investigación requieren de, de investigación cualitativa requieren una inmersión al campo se necesita estar ahí se necesita tener una interacción con las personas. Quizá la única diferencia que hay sería la etnografía, en la que se requieren tiempos prolongados, prolongados para obtener la información. Y finalmente, ya voy, ya voy, sobre si el método determina el proyecto. Mi opinión aquí es que no, necesitamos analizar un problema. Y derivado de ese análisis del problema es que vamos a determinar el método que vamos a analizar. Uh -huh. Por lo tanto, el método no determina el proyecto, sino el proyecto derivado del análisis de un problema, determina el método. Y bueno, una última recomendación. Eh, hay que tener muy presentes a la hora de eh, hacer un, un, un proyecto de investigación cualitativa dos cosas. La viabilidad y la pertinencia, es decir, lo viable, que sea posible que tenga yo el tiempo necesario, que tenga yo la cercanía, el acceso para poder hacer la investigación. No quiera yo vivir en Tres Marías y hacer una, una fenomenología en, en Huichuco, pues va a estar cañón. Y segundo, la pertinencia, eso es importantísimo, no es hacer por hacer como decía Melton Bridge, es hacer para resolver problemas. Es decir, la pertinencia tiene, radica en la utilidad de la investigación. Hay que hacer investigación para resolver problemas, de otra forma, pues no sé qué estaríamos haciendo. Hacer por hacer no tiene ningún caso. Bueno, por mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias. Con permiso. Agradecemos mucho al doctor Anselmo Torres su, su presentación y vamos a, al siguiente tema está a cargo de la doctora Susena Salazar Piña eh, su ponencia es diseño, validación y aplicación de cuestionarios y voy a eh, leer brevemente su reseña curricular La doctora Susana Salazar Piña es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Nutrición desde 2016 es miembro del núcleo académico básico de la maestría en ciencias de la nutrición Cuenta con cuatro artículos publicados, dos capítulos de libro, cuatro alumnos de licenciatura graduados, cuatro de maestría, tres más en proceso de titulación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, eh, nivel candidato desde 2017, profesora con perfil deseable desde 2018. Le damos la bienvenida y bueno, pues vamos a seguir la misma dinámica. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Eh... Quisiera comenzar eh, recapitulando un poco lo que hemos visto hasta, hasta ahora. Eh. O sea, pero, en un principio el doctor de cómo una persona, un estudiante de licenciatura decide ingresar a un contrato, cómo se recibe cómo se eh, basa su camino de la investigación y decide opta por una línea, por, por un sendero en esta. Gran gama de posibles investigaciones. Eh, nos han probado tratar de, de la metodología, de cómo, una vez que ya decidí realizar un proyecto, que ya he elegido un tema, que ya tengo una idea, cómo es que decido llevarlo a cabo. Eh, eh, metodológicamente, qué voy a hacer para poder desarrollar esta idea, esta investigación. Y. Eh, el doctor nos habla acerca de cómo eh, el dice, no, perdón, nos habla de cómo eh, utilizar una metodología cualitativa. La verdad, el doctor quiero comenzar que muchos de los que hacemos investigación cuantitativa eh, pretendemos en investigación cualitativa. Creo que es un área este, donde no muchos eh, la desarrollan de la manera en que debería ser desarrollada. Y creo que en el área de la salud, hablando desde donde yo me muevo, la investigación que yo realizo, nos hace falta más investigación cualitativa. Sin embargo, este, sí creo que algunos este, no, no tenemos todas las diferentes experiencias capaces de realizar investigación cualitativa. Ojalá pudiéramos hacer más de esto o ayudarnos de quienes son especialistas para poder hacer diferentes investigaciones en esta área yo aquí les presento en, en esta diapositiva la verdad es que eh, me considero una persona que eh, le gusta ser eh, muy gráfica, sintetizar y, y, y, y, y al, al punto de lo que quiere, lo que quiere decir ¿no? este, este, este es una alerta la escuela, esta es la imagen central de... el capítulo del libro eh, con el cual eh, yo participé este capítulo del de libro lo desarrollé en conjunto con el eh, maestro Juan Francisco Flores Romero, que es profesor de tiempo completo también de la Facultad de Nutrición. Eh, el capítulo del libro, como bien dicen, lo pueden observar, habla acerca del diseño, la validación y la aplicación de un cuestionario. Vamos a hablar de forma muy general sobre eh, esto, sobre cómo se hace este diseño, aplicación, eh, bueno, validación y aplicación de un cuestionario, independientemente de la metodología a la cual, eh, por la cual hayamos optado. Es decir, pudimos haber optado por una metodología cuantitativa o una metodología cualitativa, pero en el grueso, en lo general, digamos que trato de representar cómo se, se manejaría este el diseño de este instrumento eh, a veces en el área de la salud en el área de la de la metodología cuantitativa se teme un poco al cuestionario y sobre lo que podemos obtener sobre un cuestionario ¿no? se limita el uso de un cuestionario a ciertas áreas a ciertos aspectos, sin embargo el cuestionario creo que es una herramienta muy poderosa para la investigación, obviamente si sí está bien manejado y si sí sabemos qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer entonces, en primer lugar debemos hacer unas consideraciones preliminares. ¿Cuáles son estas consideraciones preliminares? La doctora Terrazas nos hablaba de la operacionalización de variables durante el desarrollo de nuestra metodología. ¿no? Una vez que sabemos qué variables queremos medir, que determinamos, qué representan en nuestra investigación y cómo las queremos medir, entonces podemos pasar a hacer la conceptualización de nuestro proyecto. ¿Cómo nosotros estamos midiendo este proyecto? Eh, obviamente debemos tener un objetivo, ya nos habló la doctora de cuáles son las características del objetivo, del objetivo de nuestra investigación, del objetivo de nuestro estudio y por ende plantear cuál es eh, nuestra hipótesis, obviamente considerando si nuestro trabajo lleva una hipótesis, ya que hay trabajos que no, que no tienen propiamente una, una hipótesis. ¿no? Eh, entonces, vamos a, a preguntarnos si… El cuestionario sería el mejor instrumento, Ajá. ¿de qué depende saber si el cuestionario es nuestro mejor instrumento de qué quiero preguntar, ¿no? de qué quiero saber, eh, de mi hipótesis, de mi objetivo? Eh, una vez que yo sé y estoy seguro que el cuestionario es lo que yo quiero utilizar, eh, tengo que decir cómo, eh, si existe, perdón, un cuestionario validado o no, ¿no? Por ejemplo, en el área de nutrición tenemos múltiples cuestionarios para medir dieta. Ajá. Sin embargo, eh, no hemos encontrado alguna otra metodología más accesible para medir eh, eh, la dieta, tiene sus, sus limitaciones, pero bueno, eh, digamos que optamos por este cuestionario, yo tengo que analizar si este cuestionario ya está validado, es decir, si alguien más ya utilizó esta información, ¿no? si alguien más ya la publicó, ya la validó, ya la validó y en qué poblaciones, ¿no? Eh, aquí vamos a encontrar dos diferencias. Una cosa es la validación de un cuestionario y otra cosa es eh, que este cuestionario yo, eh, es decir, esté validado para población europea, ¿no? Que sea un cuestionario que se aplica en población europea. Y yo diga que quiero medirlo de la misma forma en, este, en México. ¿no? Eso esa, esa, Ese instrumento está validado para población europea, pero si no tengo una validación para población este, mexicana, pues tendría que, que proceder a realizar la validación. ¿no? Entonces, en este diagrama que presento, eh, si, si no existe un diseño o un instrumento previamente diseñado y validado, pues lo que tengo que hacer es diseñar mi instrumento. Si este, este tema que yo quiero analizar no cuenta con este instrumento, lo tengo que diseñar. ¿Cómo lo voy a diseñar? Eh, hay diversos autores y manejan diferentes pasos. Yo lo, nosotros lo quisimos resumir en cinco pasos. El primer paso es establecer un comité de expertos. ¿no? Dije, Digamos que no conociera yo un instrumento para medir dieta y quisiera medir dieta. ¿A quién tendría que ir a preguntarle? pues a los expertos en medir dieta no, a nutriólogos con cierto nivel de experiencia sobre el manejo dietético no, entonces yo tendría que ir con esos expertos después voy a identificar la dimensionalidad de mi constructo, es decir para mi dieta qué significa Ajá. Eh, voy a poner otro ejemplo que puede ser eh, más didáctico imaginemos que yo quiero medir nivel socioeconómico ¿ajá? y este nivel socioeconómico eh, para un autor puede ser medido de una forma y para otro de diferente forma yo tengo que identificar cómo lo voy a medir yo y eso de dónde viene, de mi operacionalización de variables ¿no? entonces yo tengo que decir para mí probablemente el nivel socioeconómico lo tenga que medir con tres, cuatro cinco ítems dentro de mi cuestionario digo, no voy a ir a preguntar a una persona cuál es su nivel socioeconómico ¿no? porque entonces no sabría yo el nivel socioeconómico, sino el nivel socioeconómico al que la persona cree que pertenece, ¿no? que son dos cosas totalmente diferentes. Si yo quiero evaluar el nivel socioeconómico de esta persona, tendría que construir para mí, para mi investigación, qué es este nivel socioeconómico. ¿no? Dígase este percepción este, mensual, número de dependientes económicos… Eh, propiedad, si rentas, si paga transporte, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer tan simple o tan complejo como yo quiera y decir que eso para mí en mi investigación es nivel socioeconómico. Después tengo que determinar el formato de mi cuestionario, es decir, si este cuestionario va a ser un cuestionario que va a requerir de que lo aplique un experto o si va a ser un cuestionario que lo puede, que puede ser autoaplicado. De qué depende del diseño de mi ítem, de la construcción de mi ítem. Si es una cuestión muy compleja, pues obviamente voy a requerir de que un experto lo pregunte. ¿no? Aquí podemos, lo, lo, los nutriólogos no me dejarán mentir, podemos tener un recordatorio de 24 horas, un, un cuestionario dietético que te habla de lo que consumiste el día previo, que puede ser autoaplicado y tiene un valor, pero para que la validación de este instrumento a nivel de población mexicana es un eh, recordatorio de 24 horas aplicado por un experto, es decir, alguien que llega y te pregunta con cierto número de pasos qué es lo que consumiste el día anterior, no? entonces tengo que decidir, eh, obviamente las preguntas y las instrucciones y demás de mi cuestionario tienen que estar eh, diseñadas de forma eh, diferente cuando lo va a aplicar una persona, eh, un profesional de cuando va a ser este auto aplicado. Aquí también entra si este cuestionario, este cuestionario si lo voy a hacer ahora, volviendo a, al primer tema, so, con una herramienta digital, ajá. Eh, obviamente eh, el diseño de las preguntas eh, va a ser diferente si va a ser un cuestionario digital, un cuestionario autoaplicado, ¿por qué? Porque no va a haber nadie ahí para decirle a la persona o para aclararle esa pregunta. Por lo tanto, el ítem tiene que ser totalmente claro para que lo puedan, este, lo puedan entender esa persona a la que yo estoy diseñando. Y obviamente también tiene que tener un nivel de lenguaje eh, de acuerdo con el, el, el grupo eh, o la población a la que yo voy a, a, a intervenir. ¿no? Es decir, un fenómeno no se lo puede explicar de la misma, de la misma manera a una persona o preguntar de la, misma perso de la misma manera a una persona que cuenta con estudios solamente de primaria. O de secundaria que a una persona que eh, tiene nivel licenciatura, maestría este, doctorado, ¿no? el, el, el lenguaje que yo voy a manejar va a ser totalmente diferente ¿no? tengo que desarrollar mis preguntas, qué preguntas me son eh, eh, necesarias para este cuestionario ¿cómo sé que tengo que preguntar? Obviamente esto lo tengo que hacer con respecto al análisis de la lectura, ¿no? eh, ya nos decían en un principio, tenemos que leer, el pan nuestro de cada día de la gente que se dedica al posgrado es leer, pero dentro de esa lectura eh, voy a, a obtener los ítems que yo necesito desarrollar ¿no? y al final pues tener un conjunto de preguntas que me ayuden a contestar esto que yo quiero analizar. Después… si eh, si siguiendo el diagrama, si yo contara con un instrumento validado y este no estuviera en, en el idioma que yo, que yo este, lo necesito, es decir, lo que les decía en un principio, que estuviera en idioma inglés, tengo que hacer una traducción, pero más que una traducción, una adaptación del instrumento, es decir, este instrumento tengo que pasarlo este, a, a, a un lenguaje que mi población pueda entender y que sea totalmente dominable para mi población, ¿no? Y una vez que yo tengo este, este grupo de preguntas o este cuestionario previo, lo que tengo que hacer es implementar una prueba piloto. es decir, de este cuestionario que ya está validado y que este puede estar, no, que son, simplemente estoy haciendo una traducción o una eh, adaptación, o de este instrumento que yo estoy diseñando, desarrollo una prueba piloto. Esta prueba piloto que me va a permitir, me va a permitir saber si lo que yo construí está bien construido, cómo lo tengo que cambiar en caso de necesitar ser cambiado y si eh, tiene factibilidad, si tiene confiabilidad y si tiene validez. Eh, si tiene factibilidad, eh, ¿eso de qué va a depender? Del formato y del análisis de los datos eh, como tal, es decir, si este formato que yo escogí es el adecuado para este cuestionario que yo estoy diseñando. Eh, en cuanto a la confiabilidad, vamos a, a medir dos, tres cosas que se llaman estabilidad, consistencia interna y equivalencia. Es decir, voy a analizar mis ítems para saber si estos son confiables y realmente están contestando el constructo que yo eh, planeé en un inicio. Si no me lo están contestando, entonces no me sirven estas, estas, este, estos ítems y tengo que cambiarlos. Y después eh, la validez propiamente, que se realiza una validez de contenido, de criterio y de constructo. Esto muchos eh, pudiéramos decir que, que, este, que, no es algo, que no es algo fácil, ¿no? Eh, este, no solo analizar si la pregunta está bien hecha, sino, sino también si mide lo que quiero medir y si se entiende para todas las personas que yo lo estoy diseñando. La validación no es un, un, un proceso estático, es un proceso dinámico, es decir, una vez que yo tomé esta prueba piloto, no por haberla aplicado puedo decir que ya mi cuestionario está validado, obviamente esta, esta medición, esta validación y las métricas que se utilizan para la validación me van a decir o me van a determinar si realmente este cuestionario puede seguir el siguiente paso que sería la aplicación, pero en la mayoría de los casos se requiere de varias rondas de eh, diseñar medir, hacer prueba piloto ver si funciona, si no funciona volver a construir, cambiar ítems, eh, mezclar, cambiar lenguaje cambiar formato hasta que yo pueda obtener realmente eh, el instrumento necesario para medir eh, la variable que yo quiero bueno, espero haber sido bastante clara, creo que fui un poco rápida pero muchas gracias Muchas gracias a, a la doctora Azucena Salazar que con una lámina nos dio toda su presentación y bueno pues vamos a, a pasar a la última de, de este bloque está a cargo de la doctora Olín Celeste, Celeste Martínez Ramírez el título es Metodología de Investigación en Proyectos Realizados en Laboratorio y voy a dar lectura a su semblanza curricular la doctora Olín Celeste Martínez Ramírez es doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, profesora investigadora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, investigadora nacional nivel 1 ha publicado como autora y coautora 11 artículos científicos del área de genética médica en revistas indexadas y arbitradas. Ha impartido por más de siete años materias relacionadas con la metodología de la investigación en el área de la salud en cursos de pregrado y posgrado. Pues bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad que les agradezco a las organizadoras por la invitación primero para realizar el capítulo, que me pareció un capítulo muy bonito y sobre todo me, me impresiona esta, este fórum. La verdad es que yo me dedico al área de la salud y estoy acostumbrada a tener fórum solamente del área de la salud entonces me parece un, un ejercicio hacer este libro y este fórum muy interesante porque tenemos el área social, el, el área pedagógica pero también el área de la salud que muchas veces no es fácil compaginar estas áreas pero la verdad es que estoy muy gustosa de, de tener este esta heterogeneidad en este, en este foro. vamos a ver si Listo, ya se está proyectando. Bueno, en el capítulo que yo participé es metodología de investigación en proyectos realizados en laboratorio. Evidentemente estoy francamente sesgada por mi formación y a lo que me dedico, ¿no? que es al área de la salud, pero ya viendo las presentaciones de mis otros compañeros, me parece que podemos eh, unificar cuestiones metodológicas para hacer proyectos en diferentes áreas y espero que también no solo les sirva este capítulo a los del área de salud, sino también a los del área de pedagogía que quieran ingresar a esta a este bonito ambiente controlado para hacer experimentos que es un laboratorio científico. ¿no? A alguien de verdad se los digo de corazón, a quien le gusta hacer ciencia en un laboratorio científico no lo ves como un laboratorio sino como un centro de, de entretenimiento, ¿no? cuando te llega equipo nuevo es como si a ustedes les llegara de chiquito los, los reyes porque es algo que te emociona y algo muy bonito, entonces espero realmente pasarles un poquito de este amor que yo tengo para hacer proyectos en laboratorio en este ambiente controlado y que les sirva para ambas áreas que estamos aquí en este foro este es mi correo, por si quieren comunicarse con, con conmigo, estoy a sus órdenes y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y creo que esto es para ambas áreas. De Antes de empezar a hacer los proyectos de investigación en los laboratorios, tenemos que aterrizar un poquito en qué es el método científico. Y este método científico puede ser en diferentes áreas, en realidad no hay demasiados cambios de manera general. ¿Cómo podemos definir el método científico en el cual tenemos que basarnos para poder hacer una respuesta a una pregunta que nosotros nos hayamos formulado? Pues el método científico podemos definirlo de diferente manera y a mí me gusta esta esta definición de Karl Popper en el cual nos dice no existen unas reglas claramente definidas cuyo aprendizaje permite hacer buena ciencia, solamente se puede aspirar a dibujar a grandes rasgos unas cuantas pautas más o menos difusas, pero extremadamente útiles para las personas que se adentran en una carrera relacionada a la ciencia. Y esto va muy de la mano con lo que nos había mencionado la doctora Terrazas. Tenemos una generalidad en realizar diferentes tipos de proyectos, pero no hay un manual que nos diga, mira, tú tienes que agarrar el matraz y lo tienes que aforar a 50 y entonces después ya la magia se hace y tienes tus resultados. No, tienes un, una guía de manera general y eso es lo que traté de plasmar en el capítulo de que nosotros como científicos o que estamos en el área de la ciencia también hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de maestrías y de doctorados, ¿no? Hay diferentes maestrías tanto en el ámbito profesionalizante como en el ámbito de investigación pero finalmente queremos llegar a la resolución de preguntas que nos hacemos al inicio de nuestro posgrado. Y para eso nos sirven estas grandes este, pautas de manera muy general, que si bien no es el ABC para todos los proyectos, pues nos dan un poco de este, una guía que podemos nosotros utilizar. ¿Qué es lo que primero nosotros hacemos? Ay, no sé cómo apuntar con este. Empezamos por una pregunta. Esta pregunta pues, puede ser en diferentes áreas y después nosotros vamos a hacer el diseño de nuestra investigación, ¿no? Este diseño de investigación, pues realmente va de la mano con la pregunta que nosotros nos estamos haciendo y con el alcance de esta pregunta. Nosotros formulamos diferentes hipótesis, como decía la doctora Susena, en el caso de que se, se puedan, se tengan que realizar hipótesis, hacemos nuestros experimentos o levantamiento de datos y nosotros finalmente tenemos análisis y discusión, en la cual podemos refutar o aceptar nuestra hipótesis de investigación. Eso es a grandes rasgos lo que tendríamos que hacer con el método científico, sin embargo, no tenemos, como les decía, un manual en el cual nos podamos apoyar para hacer todo tipo de investigaciones, pero sí en la generalidad. Ahora, también me, inter me interesaba eh, incluir en este, en este capítulo los diferentes alcances de los proyectos que se pueden realizar. Algunos en, en el ámbito controlado del laboratorio y algunos en campo. Entonces, estos alcances de investigación, se los menciono aquí, son los alcances explorativo, descriptivo, correlacional y explicativo. Esto es una manera de este, englobar a los alcances de la investigación, por supuesto hay diferentes acto, este, autores que lo van a realizar de diferentes maneras. Esta es la que a mí, les digo, tengo un sesgo grande con el área de la salud, entonces me apoyo mucho en este alcance de la investigación. Y más que explicárselos o aburrirlos con términos que ustedes podrán encontrar en el, en el capítulo del libro ya cuando salga, quisiera yo más bien eh, hablarles de ejemplos. Ajá. Vamos a empezar con un ejemplo de una investigación con alcance descriptivo. Vamos a suponer que yo quiero saber un poco de la frecuencia de sobrepeso o de depresión o de ansiedad o de lo que ustedes quieran en alguna población. Yo la verdad que le había puesto en ciencias de la salud, pero ahora vamos a abrirlo en ciencias de salud y pedagogía o en ciencias de salud y sociales en la Ciudad de México. Aquí solamente yo estoy llegando hasta descripción, ya que solamente estoy describiendo cuántos sujetos de mi población tienen depresión leve, cuántos sujetos de mi población tienen sobrepeso, cuántos sujetos de mi población tienen tienen ansiedad grave o ansiedad de algún tipo. Hasta ahí nos quedamos con el alcance descriptivo. Después vamos al alcance correlacional. Ahora no nada más a mí me interesa saber cuántos tienen sobrepeso o cuántos tienen obesidad, sino ahora quiero saber cuál puede ser algún factor que esté relacionado con este sobrepeso u obesidad y entonces yo ya incluyo la variable de la dieta, yo quiero saber si un tipo de dieta está correlacionada con el sobrepeso u obesidad ahí claramente ya es otro tipo de alcance de la investigación y también claramente ya estamos incluyendo conceptos de variable dependiente e independiente, ¿no? en este ejemplo ¿qué depende de qué? ¿la dieta de la obesidad o la obesidad de la dieta? ¿qué depende de qué chicos? manifiéstense, <risa> okay, la dieta de este, la obesidad de la dieta. Entonces aquí tenemos nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente, okay. Ahora si queremos nosotros conocer más allá de las frecuencias o de algún tipo de correlación con las variables y queremos conocer algún tipo de mecanismos por los cuales esta dieta está influyendo en estas eh, obesidad y sobrepeso que les estaba que me está sirviendo para hacer el ejemplo podemos entonces, no sé, eh, diseñar algún algún proyecto que tenga que ver con si existen cambios si existen cambios significativamente favorables mejor para acá, significativamente favor, favorables en los niveles de glucosa, triglicéridos, etcétera, en estudiantes de ciencias de la salud sometidos a una a una dieta rica en etcétera. Ahí no nada más yo estoy cuantificando la frecuencia de obesos o la frecuencia de sobrepeso, ni siquiera estoy nada más relacionándola con una dieta, sino más bien yo estoy manipulando la dieta que les estoy dando para ver el efecto que yo quiero, que yo quiero medir. Ajá. Este ya es un tipo de diseño experimental, puesto que yo soy capaz de eh, modificar mi variable independiente para poder modular la variable dependiente. Ajá. Ay. Okay. Entonces, en los primeros dos ejemplos nosotros nos quedamos, o nos podríamos quedar, si nosotros quisiéramos dar respuesta a esta pregunta, hasta aquí. Nos podríamos, podríamos ir a campo y entonces tomar medidas antropométricas, levantar... Eh, cuestionarios y estos cuestionarios después vaciarlos en base de datos y entonces sacar la frecuencia o la relación a lo mejor con un eh, instrumento que nos sirva para determinar eh, el estilo de dieta, no sé, una yo, yo no soy nutrióloga, entonces a veces me equivoco mucho en estos términos, pero es, creo que para eh, eh, determinar una dieta es la frecuencia de consumo o recordatorio de 24 horas, podría ser, y entonces yo ya levanto estos cuestionarios y ya hago mi relación. Pero, ¿qué necesito para determinar si hubo cambios ya a nivel bioquímico, ya a nivel de otro tipo de, de mecanismos, Si yo tuve una dieta que yo pude controlar, pues entonces necesito el ambiente justo de un laboratorio, en este caso laboratorio clínico, donde yo tenga mi medición basal antes de la dieta y mi medición posterior después de la dieta. Ajá, entonces, aquí yo ya tendría que meter lo que se conoce como la investigación en laboratorio. Hay diferentes tipos de laboratorio, laboratorio de investigación básica, laboratorio clínico. Entonces, depende del laboratorio, de la investigación, perdón, va a ser el laboratorio en donde yo lo esté, lo esté realizando. ¿ajá? Ahora, con, siguiendo con esta definición que nos sirve a las eh, ramas que estamos aquí, aquí reunidas de la ciencia pues podemos recordar a Einstein en 1940 que definió a la ciencia como el intento de hacer que la caótica diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento y presentes uniformidades lógicas. En 2016 la Real Academia lo va a definir como conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del ser humano, si nosotros pudiéramos extraer con palabras muy sencillas a qué se refería Einstein en 1940 y a qué se refiere la Real Academia en el 2016, yo les podría decir que es simplemente poner orden en el desorden, ¿no? Poner orden en una idea que yo tengo una pregunta que puede ser muy básica, a lo mejor hoy venía en la mañana escuchando cierto tipo de música y me pregunté, ¿por qué me gusta esa música?, ¿Tiene que ver con mi crianza? ¿Tiene que ver con mi comportamiento? ¿Tiene que ver con mi modelación este, cerebral? Tiene ¿Con qué tiene que ver? Entonces, cualquier cosa que ustedes se pregunten, aunque sea muy básica, si ustedes la quieren responder realmente con una metodología que les permita realmente llegar a una respuesta adecuada, tienen que tomar en cuenta hacerlo ordenadamente, es decir, hacerlo metódicamente. ¿Ah? Por lo tanto, el método científico, de manera general, podemos decir que es sistemático, objetivo, racional, universal, crítico y verificable. Ya les decía, cualquier pregunta nosotros no la podemos hacer, solamente es ordenarla y responderla de una manera metódica para poder llegar realmente a una, a una solución adecuada. Ahora, como les decía, hay muchas categorías de investigación, hay muchas categorías de alcance, hay muchas categorías de laboratorio pero también en la que a mí más me gusta es la… ¡Ay, ay sí se pone uno nervioso! <ríe> con los de este, este, este cartelitos. Bueno, el proyecto puede ser con ciencia aplicada y con ciencia básica. La investigación básica también entraríamos en discrepancias porque los que se dedican a la ciencia aplicada pues aman la ciencia aplicada y los que se dedican a la ciencia básica pues defienden la ciencia básica, pero bueno, básicamente no podría ser la una sin la otra, ¿no? Tiene que existir la ciencia básica para que podamos responder cuestiones como el qué y del por qué de cualquier fenómeno y entonces así nosotros, ahí, ya ven, me puse nerviosa, poderlo hacer en la ciencia aplicada. En esta ciencia aplicada es ya cuando, como su nombre lo dice, se aplica la ciencia básica, pueden ser en cuestiones tecnológicas, pueden ser en cuestiones, no sé, de medicamentos, fármacos, etcétera, pero como les reitero, una no podría ser sin la otra. Aquí traía algunos ejemplos, pero quiero llegar más bien al diseño experimental, que es el que se realiza en este ambiente controlado que me tocó a mí en este capítulo, que es un diseño experimental a grandes rasgos, es algo o es un diseño en el cual yo pueda tener controles, no puedo tener un diseño experimental puro sin mis controles, positivo y negativo, y también tengo que tener la eh, facilidad o puedo, o puedo tener la modificación de la variable dependiente independiente para que se pueda entonces este mm, eh, ver en la variable dependiente. Tipos de experimentos, les digo que los podemos este, clasificar en muchos. Los tipos de experimento en laboratorio pueden ser in vivo, in silico, in vitro, ajá. Y bueno, nada más para terminar, así como es de bonito un ambiente controlado como es el laboratorio, que podemos controlar muchas variables, controlar los controles positivos y negativos, y las variables también tenemos que tener normas de seguridad. Y con eso termina. El capítulo y esta exposición, las normas de seguridad básicas que deben ustedes de tener, no las deben de olvidar en un laboratorio porque hay muchas sustancias que pueden causar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces hay que concientizarnos con que tenemos que tener ciertas medidas de seguridad para este ambiente. Y ya. Gracias. Bueno, pues agradecer mucho a todos los ponentes de este bloque y bueno, pues pudimos terminar eh, todavía con tiempo para, para hacer algunas preguntas por parte del público según yo tenemos 12 estudiantes que nos están apoyando, que están allá atrás eh, levanten su mano quienes nos están apoyando con lo de las tarjetas entonces si pueden, eh, ustedes si tienen alguna pregunta levantar su mano para entregarla, eh, bueno la idea es que las hicieran en unas tarjetas, entonces si ya tienen preguntas, les pediría que me las pasen por favor Gracias. Bueno, pues aquí tenemos algunas. Hay una pregunta para la última expositora. Dice, "¿Cómo puedo distinguir de manera práctica y si precisa la variable dependiente e independiente en un estudio de investigación?" Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es algo más fácil de lo que creemos. No sé si si la persona que lo escribió quiera levantar la mano o quiera permanecer en el anonimato porque Ah, okay. Ah, perfecto. Sí, claro, es, es tan importante que ya cuando nosotros estamos corriendo los datos en un en un análisis, te preguntas cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente y el programa va a hacer lo que tú le pongas y si lo pones mal, así lo va a correr y te va a lanzar los resultados. La variable dependiente o independiente para, para los que están aquí, yo simplemente formúlenselo, por ejemplo, de qué depende que yo haya chocado de la velocidad, no? entonces ahí ¿cuál fue la variable dependiente y cuál fue la independiente? ¿qué dependió de qué? pues el choque de la velocidad entonces el choque es la variable dependiente porque dependió de la velocidad que yo llevaba en el caso, otro ejemplo no sé que si ustedes quieran poner un ejemplo que me ayuden con los ejemplos en esto de, de las dietas ¿por qué un, o de la actividad física ¿no? Este, ¿por qué uno tiene eh, presión arterial alta? Pues una de las cuestiones puede ser un la inactividad física. Entonces, la presión alta depende de la inactividad física. Entonces, la presión alta es la variable dependiente porque está dependiendo de la inactividad física que es la que podemos nosotros modificar, la variable independiente para corregir a lo mejor esta, esta hipertensión. Ajá. Entonces, no sé si haya quedado un poquito más claro. Solo formúlenselo como una oración. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí otra pregunta, es para el doctor Bretón y dicen, además de la lectura como habilidad, ¿qué competencias considera que son elementales a desarrollar durante el proceso de formación de un doctorante, considerando que el punto de anclaje de su trabajo es la tesis? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es que 15 minutos era muy poco tiempo para abordar un tema amplísimo. podíamos hacer un, un simposio solamente de, de desarrollo de competencias eh, aparte de la lectura yo creo que nosotros tenemos que tener en consideración que eh, el trabajo de elaboración de una tesis doctoral implica mucha dedicación desde el punto de vista cognitivo eh, temporal, de gestión de, de los tiempos eh, para elaborar los trabajos, de la administración de estos mismos tiempos. Y la verdad es que yo les puedo hablar en mi experiencia personal, eso es muy complicado. Es muy complicado de hacer porque uno tiene que estar consciente que es necesario renunciar a, a, a muchos satisfactores a lo largo de, de la elaboración de, de un documento final. Y como eh, ustedes pueden ver eh, en, en estas ponencias de mis cuatro compañeros, todo tiene que ver con tiempo, con dedicación, con estudio, eh, con análisis de datos, con identificación de variables y esto genera eh, mucha demanda cognitiva. Ahora… Para lograr esto, requerimos de varias herramientas. Les voy a poner un ejemplo tan sencillo. ¿Quién es la, la persona que nos presentó para, para la cuestión de, de la tesis doctoral? Pero les voy a poner un ejemplo sumamente sencillo. La redacción y la conclusión de ideas. ¿no? Si ustedes mandan su, su, su trabajo de tesis doctoral a un revisor, les va a cobrar 25 pesos por cuartilla. Y suponiendo que su tesis doctoral tenga 200 cuartillas, pues van a estar pagando 4 mil pesos, ¿no? Entonces, una competencia, saber manejar correctamente las herramientas este, digitales, por ejemplo, Word, Excel, eh, tener ejercicios de redacción, eh, el parafraseo, eso es fundamental para escribir una tesis doctoral. ¿sí? Muchas veces nosotros carecemos, y aquí está mi una que fue mi codirectora directora de tesis, que es la doctora Terrazas, eh, elaborar tablas, eh, que no se muevan los formatos a la hora de de establecer ya el documento final, se los juro yo me tardé 22 horas haciendo eso, entonces algo que nosotros tenemos que eh, concretar dentro de nuestra formación profesional para poder enseñarles a nuestros eh, eh, tesistas es esas herramientas ¿sí? ¿cómo hacerlos? ¿cómo utilizar los, los medios digitales que tenemos al alcance? y eso hay que desarrollarlo muchachos no, no Y hay que estudiarlo. Eh, por ejemplo, hablaba la doctora este, Azucena sobre la validación de cuestionarios. Y yo les puedo decir: eh, para validar un cuestionario, aparte de las rondas de expertos, me decía mi director de tesis, hijito, este, tienes que hacer un análisis por componentes ¿no? principales y tienes que hacerlo por colorcitos. Y, y ahí nos tienen, ¿no? Y, y, y tienes que hacerlo en STATA. Pero doctora, ¿por qué en STATA? ¿Qué nombre no se me da? pues porque es lo que hay y te amuelas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos que, dentro de esta gama de, de, de conocimientos que tenemos que adquirir, como pueden ver, es, aquí mis compañeros les expusieron, pues requerimos las herramientas y para obtener esas herramientas solamente nos queda estudiar, aprender, eh, estar dispuestos a, a sufrir eh, todo ese, eh, toda esa eh, restricción, de, de, de satisfactores ¿no? Y que en muchos de los casos no, no queremos hacer. Ahora eh, comentaba la doctora Costa hace unos minutos ¿no? Eh, si ustedes se quieren certificar, por ejemplo ahorita estamos tomando un curso de certificación eh, del PMB que ahora sea Project Management para ser proyectistas a nivel internacional todo lo hacen en digital y dan por hecho que ustedes o nosotros manejamos a la perfección las herramientas y eso decir no es entonces, yo les invito eh, a que cuando ustedes decidan o tengan que hacer un, un, un documento doctoral, verdaderamente se apliquen. Dedíquense a estudiar herramientas digitales, dedíquense eh, a, a escudriñar, por ejemplo, Word, Excel, que tiene un sinnúmero de aplicaciones que ni por aquí nos pasan. ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que yo les decía en un principio de la charla, es una competencia, pero yo creo que la principal competencia, muchachos, es querer hacer las cosas, dedicarle el tiempo, no, eh, leer suficiente y siempre háganse una pregunta que decía la, la doctora Celeste, que es muy sencilla, ¿qué tanto sé de lo que quiero estudiar? ¿qué tanto sé de Excel? ¿qué tanto sé de Word? ¿qué tanto sé de Extata, ¿qué tanto sé eh, de metodología? porque si no sabemos eso, no podemos interpretar lo que debemos hacer. Entonces, eh, en, en conclusión, para obtener las competencias investigativas, sí, tenemos que leer, tenemos que aprender a sintetizar, tenemos que aprender a abstraer información, tenemos que aprender a jerarquizar, tenemos que aprender a escribir, ¿no? Para plasmar las ideas, y también necesitamos aprender ortografía, etc, etc, etc. No, no sé si haya este, contestado su pregunta. ¿sí? Gracias doctor, pues tenemos muchas preguntas, no voy a poder leer todas desafortunadamente porque nos saldríamos de horario, pero sí les ofrezco que eh, vamos a, a pasarlas a los, a los diferentes expositores y bueno pues tenemos los correos de todos ustedes, entonces bueno vamos a, a publicar eh, un resumen digamos de las principales respuestas a, a las preguntas después del evento Nada más voy a leer dos preguntas más y un comentario que me parece que, que es muy pertinente. Nos dice alguien, eh, es cierto que los métodos dependen de los propósitos y de la pregunta de investigación, pero en muchos casos esta elección está marcada también por las tradiciones académicas de los cuerpos o de los grupos de investigación, que son quienes influyen directamente en la formación y en las prácticas, así como en el desarrollo de competencias investigativas muchas veces estos grupos condenan al estudiante a la elección de procesos poco innovadores entonces creo que es, una, es un comentario muy interesante porque eh, hasta ahorita hemos visto pues mucho lo que son los métodos tradicionales solo en, en al principio de la charla en la conferencia nos aventuramos a ver a ir un poco más allá eh, de la frontera conocida de los métodos, ¿no? entonces pues sí hay muchas oportunidades de innovación ahora voy a a comentar, bueno, a hacer una pregunta que está el doctor Anselmo, que dice: ¿Cuáles métodos de recolección de datos son más pertinentes en fenomenología? Bueno, eh, para empezar, me gustaría clarificar: eh, al menos en, el, en la manera en como yo lo concibo, no hay un método de recolección de, de datos, hay instrumentos de recolección de datos. Los métodos son los que manejamos ahí, los siete. Hay. Eh, diferentes instrumentos, efectivamente, hablamos de siete también, cuestionarios, entrevistas, observaciones, yo creo que, eh, bueno, diarios de campo, grupos de enfoque, yo creo que no hay un instrumento como tal preciso para la fenomenología. Definitivamente, un instrumento que podría ser por excelencia para recolectar datos en todos los métodos de investigación es en la entrevista. Eh, y, a profundidad resecuencializada, es la que nos permite a través de esa interacción verbal y esa cercanía con la gente, poder obtener sus testimonios, poder obtener su visión de la realidad, tomando en consideración que la fenomenología es este método que nos permite analizar, percibir, profundizar sobre las esencias y los significados de las vivencias de esa persona. Podemos estarla observando por días, podemos hacerle un cuestionario, pero creo que el, el instrumento por excelencia, no solamente para la, la fenomenología, es la entrevista, esa conversación en la que podemos tener una comunión con el otro, porque si sí es un diálogo, y tiene que ser un diálogo profundo que implica no solamente eh, un interés genuino, sino una sensibilidad por parte del investigador y la apertura del otro por darnos a conocer su mundo. Entonces la entrevista creo que sería el instrumento eh, por excelencia, no solamente para la fenomenología, sino para todos, los, para todos los métodos de investigación. Gracias. Bueno, pues con mucho pesar por dejar algunas preguntas sin contestar, voy a, a plantear la última, ya para salir al receso. Esta es para la doctora Susena. Y nos dice alguien, una de las principal, uno de los principales problemas a la hora de realizar un, una investigación es la falta de congruencia entre las variables o las categorías de análisis con los reactivos que se emplean en un cuestionario, ¿qué estrategias podrían implementarse para esta congruencia teórico-metodológica? Esta falta de congruencia pasa, pasa más de las veces que se pudiera pensar, eh, esto lo, eh, lo analizo con, con muchos de mis estudiantes y es que eh, el desarrollar este famoso eh, o, o, o, como algunos le conocemos cuadro de operacionalización de variables es una guía o es una estrategia este, bastante bastante interesante para, esta, pa, para el desarrollo de estos eh, ítems ¿no? eh, para que tú tengas realmente congruencia entre lo que quieres saber y lo que estás preguntando y puedas obtener el resultado que quieres yo añadiría a este cuadro de operacionalización de variables, aparte de poner la definición conceptual, la definición operativa, qué tipo de variable es, cómo la voy a medir. En ese cómo la voy a medir, si voy a utilizar un cuestionario, construir qué, eh, qué quiero o con, con cuántas cosas puedo yo eh, medir esa variable. ¿no? Volviendo al ejemplo que yo les decía del nivel socioeconómico, yo ya voy a definir conceptualmente y operacionalmente para mí qué es, pero cuando lo, cuando pongo cuál va a ser la forma de medirlo voy a o mi instrumento voy a decir cuestionario, ¿no? Y a, eh, eh, justo enfrente en ese cuadro tendría que poner qué necesito para saber eh, sobre eh, sobre este nivel socioeconómico, ¿no? Entonces podría poner nivel educativo, este ingreso mensual, eh, número de, de este, de habitantes, puede ser en mi vivienda si la vivienda es prestada rentada, si no sé muchas cosas que pueden integrar eh, el nivel socioeconómico pero no solamente eh, dejarlo ahí, no no dejar cinco grupos o por ejemplo cinco preguntas que me contesten el nivel socioeconómico sino al final decir eh, sesgándome a la, a la investigación cuantitativa Se, eh, decir, si tiene tres de estas eh, re, eh, preguntas eh, contestadas de tal manera, tiene un nivel socioeconómico bajo, si tiene 5 eh, tiene un nivel socioeconómico medio y si tiene 10 tiene un nivel socioeconómico alto es decir, no dejar esta clasificación o esta eh, este agrupamiento de los de, de las respuestas eh, para, para el final, no si metodológicamente lo estructuramos desde un principio, es poco frecuente que nos perdamos que es muy común que yo eh, aplique un cuestionario diga, ah, voy a medir tal cosa, por ejemplo hablaba la doctora Celeste de depresión que aplique yo una escala de depresión que me encontré por ahí en en este en, en mi revisión teórica y la aplique y entonces cuando yo la, la, este, la aplico y ya voy a hacer mi, mi descripción de resultados, es muy común que diga, ajá tiene depresión pero ¿cómo sé si sí o si no tiene depresión? ¿cómo saqué mi punto de corte? tal vez encuentre 10 preguntas que no tienen nada que ver con la depresión o que me están midiendo la depresión de una manera que yo no lo quería que no sepa darle a esos eh, interpretar esos resultados realmente ¿no? obviamente si es un cuestionario validado, obviamente que me va a decir de tal a tal eh, punta, puntuación va a ser una depresión leve o no depresión, depresión leve, moderada y severa. Pero si yo no tengo eso, es muy fácil que me pierdan lo que quería medir con el resultado que estoy obteniendo. Entonces, básicamente, para mí, central para, para como estrategia sería un buen cuadro de operacionalización de variables y extendido a este, los ítems en caso del desarrollo de un cuestionario. Bueno, pues muchas gracias. Eh, voy a Nada más voy a hacer un anuncio porque hay un auto que está estorbando, es un auto con un gris, un Ford, no me dicen que no pero tiene placas de Morelos, las placas son N de nada, V B, B chica, V 7281B B labial, B grande. Entonces, me eh, están notificando que ese auto está estorbando. Si es de alguno de ustedes, y si por favor lo pueden mover. Gracias. Pues. Eh, para ya no retrasarnos eh, más, vamos a hacer entrega de los reconocimientos a los ponentes y vamos a salir a un receso, tenemos un receso de café en el vestíbulo y nuestro próximo bloque empieza a la una. Entonces voy a entregar las constancias al doctor Martín Mauricio Bretón de la Loza. Muchas gracias. A la doctora María Alejandra Terrazas Meraz. Al doctor Anselmo Torres Arizmendi A la doctora Azucena Salazar Piña. A la doctora Olín Celeste Martínez Ramírez. Sí. Y bueno, pues una para mí, muchas gracias y nos vemos a la una. Gracias.